Vamos a seguir con el contenido del programa. Bueno. Vamos a ver, eh, tú ahí... Dice Toysicro que, ¿Mm? que hay que felicitar a los ladrones ¿Cómo? después de lo que pasó. ¡Va la la buena! Ánimo, okay. se, se fue. Bueno, se llama entonces... La llamada ya. Bueno, entonces, <risa> eh, tenemos aquí que luego de ser citado. Bueno, por el, pe, pe, el permiso, Ministerio permiso. Público. El tema de vale. Ajá. Adelante. <risa> luego de ser citado por el Ministerio Público por golpear a un supuesto ladrón... El artista urbano dijo que dicho sujeto ya fue puesto en libertad. Torcy Crow eh, dijo que se irá de la República Dominicana a un país más seguro, donde no existe la doble moral. Vamos a ver si tenemos ahí lo, las imágenes de Torcy Crow. Entonces, el intérprete urbano colgó un video de uno de los parqueos de su edificio, donde se ve a dos individuos quitando los retrovisores de los vehículos que se encontraban en el lugar. Hace unos días se hizo virar el video donde el cantante le propinó una pela a un joven mientras estaba amarrado medio farandulero, <ríe> pero era cama. <Carmen. ríe> <ríe> medio farandulero publicaron que el hombre que golpeó, el que golpeó el Toxic era haitiano, pero el intérprete lo desmintió. Ahí tenemos las cámaras de seguridad de, de, que publicó Toxic que justifica, o sea, por, no, o no sé, bueno, dando a entender por qué es que ha ocurrido. Todo lo que ha ocurrido desde el sábado para acá. Entonces, eh, desde mi punto de vista, yo creo que Toxicro se equivocó. Yo lo digo responsablemente. Eh, no creo que debió ir a la violencia, solamente amarrarlo y llevarlo al destacamento. Me sorprendió de Toxicro un hombre que yo sé que es un hombre inteligente, un hombre estudiado, preparado, no es un hombre que está bloqueando por ahí, pero. Vamos a decir que eso fue, verdad, un, pro, un momento de, de la, la ira, era. de la emoción, de la, de la frustración Cualquiera. también. Y eso es entendible, pero creo que Tochi debió de manejarse un poco mejor, porque hay que recordar que también es una figura pública, mm -hmm. una figura de la y <coughs> del entretenimiento. Y entonces, como yo digo, lo mejor que debió hacer es llevarlo al destacamento de la policía y que ahí pues ya rinda no, no, lo, él lo, realmente lo que debió de hacer fue mandar a dos gente a que le dieran palo no es hacerlo <risa> pero no dejar de de darle a, a la persona porque qué vamos a hacer con los ladrones de villalón entonces cuando es que yo quiero que yo, quiero, yo quiero que el ministerio público el atención es que atención nosotros, yo quiero que el ministerio que atención Por yo quiero que yo quiero que el ministerio público nos explique a nosotros los ciudadanos qué debemos de hacer cuando encontramos un ladrón en la casa tener los datos ¿Qué vamos a hacer lo felicitamos robe ¿Qué, ¿Qué hay que hacer con, lo, con los ladrones? O, o lo ayudamos a montar lo que se <ríe> roben, verdad? O hueva después. Mira, llévese eso que se le quedó también. Claro. Ya. Exactamente. Porque no podemos no podemos agarrar es y matar, porque entonces caemos presos nosotros. No podemos darle dos palos porque el este ministerio es público son, no tú estás mal. ¿Eh? Pero es que con, entonces yo no yo no entiendo. Pero es que la vaina <ríe> la vaina es que por eso, o sea, tú le haces algo a un ladrón, ¿ok? Tú puedes demandarle a la, a, al ladrón por eso por ese por esa fechoría verdad en pero Estados es Unidos en Estados Unidos tú sales y matas un ladrón y tú eres un héroe oye si tú lo encuentras en tu no. casa cómo que no métete en techa no. que todo sí, el mundo anda más en techa todo el mundo anda armado. métete sí, en no, métete no, un jardín es, en Texas. No. en Texas, en por tú meterte un jardín un hombre te puede disparar y matarte pues tú estés en su en su terreno para que tú tengas una idea eso pero tú tienes que justificar que él iba iba a atentar contra Están tu Están robando grabó estaban robando le dio sus precauciones si yo encuentro un hombre en la habitación eh, en, en mi casa dentro qué yo por tengo que hacer casa, ¿no? No, qué vamos a hacer un si, yo no, peligro, no. si yo encuentro si yo encuentro un ladrón en mi casa el ministerio público qué tengo que hacer entonces lo lo, lo, lo, lo, lo ayuda a robar no, tu vida entonces tú tienes si está tentando todo claro, lo que tu está tentando contar mi misilla mi, dentro eh, armado y más, está dispuesto a lo que sea desde que sí, pasa su hijo hubiera bajado desde una que de ellas, pasa, por ejemplo. Desde que pasa la puerta de la casa armado está tentando contra la vida de tu que aparezca. Entonces, Ahí está de gato, que la niña, se va. Uno de ellos, y le encontrarán en ese momento y le haya disparado. Hasta de el gato de la casa se caso va, porque sí, está pero, el lado adentro. Pero si ya lo tienen, como te digo, si ya lo tienen <coughs> amarrado, ¿verdad? Es hay que darle, Villalona, porque la policía lo suelta el otro día, porque tú tienes que hacer un procedimiento es que no justicia, obligado, que tiene, que, durar, tiene que durar meses es. para que ese entonces, ladrón pueda cumplir. Eh, entonces una, una tú medida. me dices que hay que... Ah, si, pudiéram si pudiéramos si pudiéramos con la violencia. <risa> es que eso es lo único. ya está suelto. Exactamente. Y lo va a seguir haciendo. Ajá. Villalona, no, y no te han robado a los huevos. Entonces, vale, va a meter una demanda. No, además, no, no, ¿sí? no, no. El, el Ministerio Público que no explique entonces, qué, qué, qué, qué, qué, qué es lo que hay que hacer con los ladrones, pues yo no entiendo. Cuando uno encuentra a un ladrón en su casa, armado, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? O sea, los datos. Sentarlo ahí, ¿verdad? Dale cena. Sentarlo ahí. Mira, vete, Siéntate con tu para que no te quiten lo que tú te das. Lleva de aquí. Llévate esto para que te combine. Aplaudirlo, felicitarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer con los ladrones? Los ladrones, los ladrones. Aplaudir. No... Hay que no, aplaudirlo no, a los nada. ladrones. Eh. Felicitarlo cuando tú le encuentras robando. No que si tú le haces algo de un la ta... la Entonces... la Hay que felicitarlo, ladrón. Buen no labor. Su, oye, mejor su, yo no, Sigue robando. Bueno. No, no, no, no, no, no, no